a Casey Catanzaro hace tres semanas, Casey se convirtió en la primera mujer en completar el circuito final, Michelle Warnke logró cruzar hasta la escalera del Salmón, ambas están aquí esta noche para animar a Megan Martin quien espera hacer lo mismo que Casey al terminar el circuito final.